¡Hey! Bienvenidos a clases. Yo soy Messi y vaya qué Messi estoy hoy. Si alguna vez en tu vida te has maquillado, sabes de esta situación. Ha llegado el día en el que ya no puedes evitarlo más. Tienes que lavar tus brochas. No, no estás solo. A nadie le gusta. Así que yo compré un producto pensando que tal vez me iba a ayudar a lograr que esta actividad sea menos tediosa. Lo logré. Funcionó y... Ahora que tengo más o menos un año utilizándolo, decidí mostrárselos porque estoy segura de que funciona y de que vale la pena. Así que quédate para que conozcas este producto y veas cómo se usa. Quédate. El producto se llama Dilara o la marca. Es un limpiador de brochas electrónico. Esta es la parte electrónica donde la magia sucede cuando le das a este botoncito de aquí. Esto gira bien rápidamente. Viene con este recipiente donde vas a poner un poquitín de agua con jabón o jabón limpiador de brochas. Y viene con estos, no sé cómo llamarle moldes. Eliges el tamaño correcto según la brocha que vas a limpiar. Un momento, Messi. Ok, por ejemplo, yo elegí esta brochita. Entonces te buscas el adaptador este que le sirva, este es un poquito flojo, le busco otro poquitín más pequeño que apriete bien, ahí, no se sale, entonces lo metes aquí y bueno, ahora voy a buscar un poquito de agua con jabón y les muestro es importante no llenarlo mucho, entonces metes la brochita así la puntita, que no se moje todo el palo, sino solamente las cerdas y entonces lo activas Y haces esto hasta que creas que ya se limpió. Se limpia bastante rápido. Lo sacas un poco y esto lo que hace es que seca la brochita. Entonces apagas. Y bueno, alas la brocha. Y esta se siente un poquito húmeda. Si quiero que se seque más, la puedo dejar un poquito más. Pero tampoco hay que esperar que salga totalmente seca. Aunque las grandes sí que salen bastante secas pero está bueno yo podría hasta usarla así pero lo importante es que esté bastante limpia está totalmente limpia totalmente limpia se las muestro de cerquita ahora yo la meto aquí en mi estuche para que se seque al aire y mañana estará totalmente seca les muestro una brocha grande ya tenía todas las brochas grandes las metí a remojar no hay que hacer esto pero Estaban realmente muy sucias y yo la quise remojar, nunca lo había hecho, las remojé hoy, así que están todas mojadas, creo que le va a servir este de aquí, la meto aquí, bien apretadita, a veces hay que, hay que asegurarse de que quede bien derechita, que no quede torcida cuando la entras al tubo, y aquí está, está lavando, miren cómo el agua se va poniendo sucia, estaba prácticamente limpia y está todavía no está derechita porque si queda torcida pues se eh, amaquea mucho Me mojó por todas partes Está todavía lanzando agua Esto se supone que hay que hacerlo aquí dentro Y aquí va tirando el agua a las paredes del recipiente Entonces la sacas Siento que está tirando un poquito de agua todavía, muy poquito Y está secando y secando Y está prácticamente seca Toda la información de esta máquina, de este aparato, dispositivo, como se llame El precio, el link para irlo a comprar exactamente donde yo lo compré Se los dejo en la descripción del video abajo Ni siquiera le he tenido que cambiar las pilas Usa dos pilitas triple A Estoy totalmente complacida, me ha funcionado y por eso quise mostrárselos. Y ya no voy a hablar más. Este fue el video. Y aquí está el tilar Acabo de lavar todas estas brochas. Y huelen rico. Y están lindas. Espero que te haya encantado este video. Y si es así, regálame un like. Y suscríbete a Clasio Channel. Y te veo en el próximo video. Chao. Quédese para que me vean usar estas brochas limpias en el próximo tutorial. Chao.